Un video de Cómo separar los octavos De este piano Y les voy a de, También les voy a decir eh, Un poco sobre Cuál es la diferencia del Junior G Y el otro piano Que es el Junior g eh, Les voy a indicar Cómo es Este es Un Roland Junior G Este es el otro piano. Es similar, pero tiene otras cosas, otras funciones. Tiene esto del UCB. Este es el Roland Junior GI. También estoy aprendiendo un poco más de esto para ampliarlo y todo. Tiene sus propios sonidos. Es un Roland Luxina AX09. Como les expliqué, les voy a enseñar cómo. Eh, porque yo he visto que en el internet hay de estos pianos separando las octavas, pero le hacen tanta cosa aquí que no se entiende nada. Miren. Este sonido es del M1. Ok. También tengo de, de otros, como les hice ver en el anterior video. Eh, ahora. ¿Cómo vas a separar los, las octavas? Primero, elegimos qué queremos. Voy a poner para... Un ejemplo, voy a poner para tocar una música de, de, de Ecuador. Porque yo soy ecuatoriano, pues voy a hacer con video de música de Ecuador. ¿Vale? Ahora van a aplazar este. Ya, yo ya tengo aquí grabado mi sonido. Y bueno, seguimos. Eh, vamos damos todo esto a cero. Damos la vuelta, damos la vuelta. Donde que diga no media. Donde o sea que no hay sonido, no hay melodía. Y aplastamos esto. Aplastamos esto y les va a salir ahí si se logra ver. Ver. Ahí. Dice piano. Aquí es donde que ustedes pueden coger piano. ¿Quieren bajar? Ahí está el piano eléctrico. Ahí están los otros sonidos. del Berkamboy. Belch. Y así sucesivamente órgano, acordeón, armonía, guitarra, brass, eh, bajos. Y de todos los que tengan el piano que viene incluido. Ahora yo me voy donde quedé al piano porque tengo puesto algunos sonidos y voy a buscar mi piano que yo tengo acá normalmente con este el jd 800 piano que viene integrado es bueno Miren. solo que hay que dar unos arreglos y se les puede dejar con ese piano es más les voy a hacer con esto para que vean que se puede mejorar ese piano ahora como ya está ahí damos acá en enter Ok, y ya quedó en el parche número 1. Si ven acá abajo, aquí es el número 1. Ahora con esta de acá, damos y van a ver que aquí ha cambiado al número 2. En el número 2, voy a poner, voy a hacer eh, una de, de las músicas de Rockstar. Eh, voy con una que tengo bajada yo Solo para acompañar ¿Vale? Damos acá Siempre damos en Enter Cuando coge, escogemos algún sonido que nos gusta Enter Y ya Ok Ahora Damos otra vez a la flecha de acá Ok Damos a la flecha de acá Y aparece el número 3 aquí Debajo del 1 está el número 3 Ahora en el 3, ¿qué hago ahí? Volvemos a aplastar esto y buscamos. Ahora sí voy a buscar un sonido del piano de aquí, de este piano. Synthes Brass. Aquí vamos a ver los synthes brass. Vemos el sonido, cual, el que ustedes deseen. me parece que está mejor y aunque está un poco seco le damos enter y ahora ¿Cómo hacemos para separar todo ok vamos a eso regresamos al número 1 con esto regresamos al número 1 y aplastamos este de aquí el número en que está el 513 o word aplastamos word y donde que dice off encendemos on con las flechitas de acá vamos como este este va a quedar para el el acorde está muy grueso ya lo vamos a hacer poco a poco le damos al seno al G9 en el G9 comenzamos a dar la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta yo lo voy a dejar en mí hasta aquí miren en mi. Lo haré en mi vale yo lo voy a dejar en mí y lo van a ir viendo joder eh, salimos, seguimos dando la vuelta Ahora ya está Mira. Solo dando la vuelta esto de aquí Ahora ya ha quedado separado esto Solo esto suena aquí Y ahorita esto de acá ya no suena ¿Vale? Vamos a la segunda Bajamos con esta de acá siempre Está el número 2 Otra vez aplastamos Word Vamos y le encendemos Ohm Ahora ya no te vas al G9 si no te quedas en el C. En el C. Y comenzamos a dar la vuelta. Ok. <tose> Y Voy a hacer lo mismo que hice con, con el, el acorde, le voy a dejar en mi, ok. Le dejo en mi, si se dan en cuenta, es el mi, dos mi en el tercer mi, ok. Ahí lo voy a dejar en mi ahora. Cambiamos al G9 Y damos la vuelta Ok Hacemos lo mismo Ahora vamos al número 3 Vamos al número 3 Bajamos el número 3 Y en el número 3 tenemos este sonido Hacemos lo mismo, vamos a Word Vamos Off Esto no lo vi en ninguno de los videos que te explicaban así ¿eh? Así que poner mucha atención Si es posible revir al, eh, al repetir el video para que lo captes bien Ahora ya tenemos el sonido Ahora el sonido suena muy grueso el acorde Y este muy finito Solo este suena bien Solo este tiene el buen sonido ¿Qué vamos a hacer ahí? Hacemos exit y vamos a aplastamos el donde que dice brass Te va a salir todos los sonidos que hemos escogido Lo que está escogido, vale Aquí vamos a buscar, esto es para subir el volumen Por ejemplo queremos ir al 1 con esto si ven la, este negrito que marca Esto estamos en el 1 Vamos Quiero más volumen Quiero menos volumen Pues por el momento dejamos ahí Como estaba en 100 Hasta ver cómo nos va dando el sonido Para que nos quede bien el, los, los demás sonidos eh, Vamos Esto era en esto Ahora vamos a Orange Aquí en órgano Aplastamos. Aquí es donde que suenan las octavas. Agudos y, y suaves y todo. Miren. Está sonando fuerte. Este es más fuerte. Aquí es donde que le puedes afinar tú. No lo muevan Es como de las guitarras las Si tú vas afinando Mira Solo esto es para hacerlo Lo que suene Bajo o oh, no Este no es Este Uno que bajes, está bien. Ahora vamos al otro. Esto es igual como más o menos el sonido de subir, bajar. Casi no, no tiene mucha importancia. En esto. Para hacer mixers y todo eso. Ahora vamos al último. Donde dice page, vocal, aquí. Aplastamos aquí y van a ver que cambia la pantalla. Ha cambiado la pantalla. Ahora regresamos. De lo que estaba en vocal vamos a prestar brass. No sale marcado porque en los tres primeros no lo marcamos, pero vamos al, al, al segundo, donde que es Word. Sigue, Esos son los parches que tenemos que ir dejándoles si es que tienen eh, sonidos propios de ustedes. Vamos al otro. Ahí van a ver que están marcados los tres sonidos que hemos escogido. Vamos a la guitarra que dice ahí. Ese es para que suene un poco vibrado el sonido. vale. Mientras más le dan o menos le dan, o sea va. Ese es como una guitarra. Vamos al último y vamos a toparnos con estos. Estos pequeñitos. Si lo logran ver. Esos son los que le van a dar como el sonido... Por ejemplo, a la voz le dan el autotune y suena bonito, ¿no? Pues en esto también, en el piano, podemos hacer esto. Bien, que tiene más brillo. Más brillo. Yo normalmente siempre lo dejo en 10. Normalmente para las músicas, dependiendo de las músicas que quieran. Ese es para opacar. Y ustedes van a ir dándose en cuenta también que ese o sea que nomás necesi necesitan ustedes para las canciones que quieren hacer. En este de aquí viene los ecos. Si tú le das, mira y aquí es donde suena seco. Yo normalmente dejo en 5 ahí, normalito Este es igual como eco, el refuerzo del eco Como un volumen más del eco Yo esto normal no lo muevo Ahora, todo lo que han hecho, enter Exit, exit y ya está Vamos a la segunda melodía. Bueno, la segunda melodía, como yo lo tengo descargado del piano 364, no lo voy a hacer nada. Porque a mí el sonido me gusta. Vamos por el tercer sonido. El tercer sonido. Como estamos en el 1, vamos al tercero. En el tercero vamos a aplazar en donde que dice brass. Acuérdense, donde que dice brass. Ok. Si no has quitado lo anterior, te va a salir esto. Ok. Antes de subir, aplastas esto de aquí y te va a salir a como al principio te salía. Las tres músicas que hemos elegido. Y vamos acá. Uh, perdón, acá. Y vamos viendo. Tiene falta, falta un poquito de volumen. Aquí lo vamos a, su a subir. Vamos a dejarle en 105. Bueno Ya. Ahora vamos para acá. Y aquí es el azul. ¿Se acuerdan que en, eh, en los acordes yo le, man, le menoré? Le puse, o sea, le, le aumenté más uno. Aquí le vamos a menorar en este sonido. Le vamos a aumentar porque si menoro va a sonar feo. ¿Ves? Cambio, si le aumento, ahí sí. Quiero hacer más grueso. El sonido está bien No, yo lo dejo ahí Y lo mismo que hice con los demás nah. Aplasto de aquí Y voy a este de acá Aquí Ahora Yo quiero un poquito de Dos decos no, a ver, 3 Ok, ahí está bien Para mí está bien eh, Voy a mandar uno de 10 diez. Diez, diez, Aquí en este, en este sonido Si sí le podemos agregar Por ejemplo, esto Ahora Como ya está todo esto Enter Exit, exit, ya está. Ahora, yo quiero que suene un poquito, un poquito más de brillo esto. ¿Cómo lo hago? Lo mismo que hicimos en todo lo anterior. Voy acá al número 4. Antes de cualquier cosa, siempre primero suben al, el número para, si quieren, otro sonido. Para que no le dañen el, el sonido que está. Y no muevan nada de esto cuando están haciendo esto. Ok, esto no se, no se debe mover cuando está así, en no me, en no media, o sea, no melodía. A, aplastan esto y yo quiero poner un tipo Bells. Tipo Bells. Bells, Bells, Bells. ¿Cómo hago para escuchar solo el Bells? Como les seguía explicando, ¿no? Eh, lo apagamos todo lo que es del 1, del 2, del 3 damos a off para poder escuchar el sonido que le vamos a acompañar a este sonido que es, está un poquito seco le quiero agregar un bells o sea, le apagamos eso está apagado, ahora vamos al 4 y se va a sonar solo esto Miren, el piano que está ahora sí damos al bells bajamos buscamos un bells verse ese verse me gusta es sonido original del piano mismo de este vale ok como me gusta le voy a dar enter eh, le voy a mandar le voy a encender y le voy a mandar igual igualito que el otro que el brass Ahora, salimos con Exit, eh, subimos al 3 y sin prender probamos. Si ¿Sí ven que tiene un sonido ahí. Ahora, para que suene igual vamos a hacer esto. Exit. Aplastamos en, en Brass. Para adentrar a esta pantalla y tembras siempre aquí en volumen. Vamos a bajarle un pelín a 80 Vamos a bajarle Y ya está A mí me gusta el sonido como quedó Y ahora sí vamos a dar De una vez las palomitas para allá Y ya está exit y está en todito ahora mira, para que lo vean ustedes van a decir que no lo he hecho todo de este ahora se preguntarán cómo lo guardo ya bien ya cuando está todito esto esto no lo topen cuando está ahí en no melodía terminado esto se van acá sin topar nada aplastan el rojo y van directamente a enter no aplastan nada en el nada entran a enter okay, a ver, enter ok vamos de aquí borramos todas las letras con esto de aquí, orange, órgano, borramos, borramos, borramos, ahí sí, ahí sí, comenzamos de nuevo. Cuando está eso aplastan enter y aplastan la flechita de acá para que pase, esta flechita de acá, ¿vale? Y ahí ponen directamente, yo voy a poner... enter enter y solo voy a poner la t y así sé que esto es de youtube exactamente ya aquí donde que dice weird en vocal, pues, en este, más claro, en este, en esto de acá. Vale, aplastan ahí. Escogen, por ejemplo, yo tengo gra grabado de otros, o sea, he hecho separaciones de otras pistas. Buscan. Si ustedes no tienen, pues va a asomar directamente que está vacío y lo ponen. Yo como tengo mucho, lo voy a poner en el número, y en este de tribal lo voy a borrar. Y lo voy a poner. Aplasto este, no enter. Esto, aplastas esto. Y aquí dice estás seguro de borrar el sonido. Y tú pones otra vez esto. Y listo. Ya está. Está en el número 5. ¿Cómo sabes de esto? Lo voy a confirmar ahora. Acuérdense. Pista 1. YouTube número 5. Eh, puse en el número 5. Voy a salir. Miren. Ya. Más claro. Lo voy a apagar mi, mi piano. Le apago. Lo vuelvo a prender. Esperamos un ratito. Junior G. Ya. Siempre, yeah. como, como todos los planes van a empezar así, tú siempre lo que tienes guardado es aquí. Al lado de donde el rojo, aquí. Aplastas ahí y te va a salir lo que tienes tú guardado. Y aquí está, en pista número 5. <tose> Listo, con eso, pues espero haberles ayudado. En el próximo video estaré explicando cómo separar del Junior GI. Suscríbanse, denle a la campanita. Y pues nada, si desean saber algo más de, de estos pianos, pues yo cada día también estoy averiguando qué más hay. Te voy a enseñar para qué sirven esto. Eh, grabaciones vienen sonidos integrados eh, para hacer música ya como te voy a enseñar cómo sintetizar improvisar y todo y todo eso porque hay muchas cosas que se puede hacer con este piano y eso es todo amigos pues me despido y que tengan bien y estés pasando con buena salud y todo en estos momentos ya que estamos en con esto de la pandemia y espero que estén bien con sus familiares no se olviden suscribirse y solicitar y pedir qué es lo que desean, yo les eh, estaré ayudando. Eh, si, si desean algo más, pues pondré, pidan mi número de WhatsApp, yo les ayudaré con los sonidos y todo, y todo eso. O si no, también ya les estaré haciendo otro video de este tipo. De este, de este en, en especial de este piano. De esta marca que es Roland. Me gusta más Roland. Más mmm, como que el sonido es más nítido que el chord no sé por qué, pero como digo, todos tenemos nuestros propios gustos. Todos queremos diferentes cosas. Con todo, mil gracias y que Dios les bendiga. Adiós.